Lunes de la veintiuna semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 13 al 22 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos ciegos. ¿Qué es más importante el oro o el templo? Que santifica el oro. También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga pero que jurar por la ofrenda que está sobre él se obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti señor, señor Jesús. Los ataques de Jesús contra los fariseos empezaron a leerse el sábado pasado. Jesús decía: no hacen lo que dicen. Iban a continuar durante tres días con una serie de lamentaciones y dice: ay de ustedes. La serie de denuncias que este capítulo de Mateo pone en boca de Jesús, todas empieza con un ay. Esta especie de grito se trata de anuncio de un castigo, incluso una maldición. Maldición que anuncia y avisa que lo determinante de la vida no son las palabras sino las obras. En este caso concreto, el enorme engaño que representa usar la religión o rezos para sacarles el dinero a las personas más desamparadas, las viudas de aquel tiempo o las gentes de buena voluntad. Se trataba de verdaderas aberraciones que se producían en torno al culto religioso y a las prácticas sagradas. Pero lo más importante es que tales aberraciones se llevaban a cabo de manera que todo aquello que era la justificación de forma de conducta en las que se anteponían las observancias religiosas al bien de las personas. Lo importante era cumplir con la religión y tener buena imagen ante la gente. El sufrimiento de quienes lo pasaban mal era un asunto para el que los líderes religiosos no tenían especial sensibilidad. La religión es cuestión del corazón, tanto en su dimensión vertical en relación con Dios como en la horizontal.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 Husano. En relación al prójimo, cuando esto no sucede, se convierte en algo que abruma, asfixia y esclaviza. Las acusaciones de Jesús son muy directas. Primero, no entran en el reino ni dejan entrar a los demás. ¿Por no quieren reconocer al que es la puerta, Jesús? Y atosiguan al pueblo con interpretaciones rigoristas. Segundo, con el pretexto de oraciones devoran los bienes de las viudas tercero, hacen proselitismo pero cuando encuentran a una persona dispuesta no la convierten a Dios sino a sus propias opiniones y cuarto, caen en una casística inútil por ejemplo sobre los juramentos perdiendo el tiempo y angustiando a los fieles con cosas que no tienen importancia son guías ciegos y necios mal van a poder conducir al pueblo. Jesús insiste en el tema de la ceguera, en que viven estos hombres de la piedad, la observancia y la sumisión religiosa. ¡Ay de ustedes, guías ciegos! Con demasiada frecuencia la religión vive de las medias verdades y del ocultamiento de los numerosos engaños. Repasemos la lista y respondamos sinceramente si se nos podría decir guías ciegos y necios si buscamos prosélitos para vanidad nuestra más que para bien de las demás o para gloria de Dios, si perdemos el tiempo en inútiles discusiones de palabras, si hemos matado el espíritu con una casuística exagerada. Es una reprimenda dura para aquellos que llevan una fe fingida. Tratan de aparentar ante los demás saber la ley y la anuncia, pero para vivirla, le hacen un, sus propias acomodaciones. Preguntémonos hoy si nosotros en algunos momentos no buscamos acomodar el Evangelio a nuestras propias conveniencias a fin de llevar una vida más cómoda. Que el Señor los bendiga.